Sabemos la triste noticia de que murió el hermano Pedro Fernández. En los últimos tiempos me está pasando un fenómeno, quizá una forma de proteger el sentimiento, que cuando se muere alguien tan querido como el caso de Pedro Fernández, William García, y otros, me queda como la idea de que no es real, que eso no pasó. Es una forma de el organismo tiene de, de, de protegerse de la tristeza. Yo me atrevería a decir eso. Y por eso todavía no me llega la realidad de que mi amigo Pedro Fernández falleció. Eh, escuchaba una un llamado de un sentimiento adolorido como es el caso de su compañera su esposa pidiéndole a un periodista de que se hiciera el esfuerzo para que el cadáver de Pedro Fernández no fuera enterrado como dice la grabación en una forma tal pero hay circunstancia histórica que lo más, re lo más recomendable es que al fallecer una persona bajo el estado en que ha fallecido Pedro sea cremado o incinerado o como dice la gente del pueblo sea quemado es medio duro para un familiar que en ese momento el dolor le ocupa todo el espacio del razonamiento eso tiene, eso tiene lógica eso es humano de que el dolor te quite toda la la lógica del pensamiento y lo que tú quieras es ver realmente que la situación se esté produciendo tal cual como tú quieres o sea que lo correcto en este momento es que nuestro querido y hermano Pedro sea sometido a una cremación o una incineración eh, para que luego su polvo eh, pase a ser guardado, recordado, porque un personaje de haber hecho de su vida, toda su vida de que yo conocí a Pedro, fue el que quiso ser siempre, ser periodista. Y cuando un ser humano logra morir, haciendo lo que realmente él tuvo deseo de ese jovencito, hasta se le puede llamar una suerte. O sea que Pedro Fernández murió siendo lo que él soñaba, lo que él aspiraba, ser periodista. Por eso es preferible recordarlo en sus grabaciones, es preferible recordarlo en sus anécdotas, en su saludo diario. O sea, yo estoy altamente de acuerdo con que, con el dolor y el respeto y el cariño que le tengo a la familia de Pedro. Lo correcto sea que Pedro sea, eh, sea quemado, sea guardado y luego cuando todas estas cosas pasen, que van a pasar, que van a pasar. Eh, se le hace toda la ceremonia. O sea, hay cosas que la semana, dos semanas, tres semanas, no pierden vigencia. Y entre eso está el cariño y el respeto que le tenemos a Pedro Fernández. Precisamente, antes de tener la información de la muerte de Pedro Fernández, entre las pocas cosas que hago para someterme a la disciplina, a la disciplina inteligente, a la disciplina que yo creo en ella, la que ha trazado salud pública y todas las instituciones mundiales de salud, que en medio de esta realidad lo que se guarda es, lo correcto es someterse a la disciplina del poco salir de quedarlo en casa, pero acostumbro a buscar el periódico, es la única cosa, la, la única imprudencia que me atrevo a hacer, es buscar el periódico para poder tener el material y servirle a ustedes.